Bueno, buenos días, mi nombre es Isabela Ricardo Hurtado, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, en este momento estoy en sexto semestre y estoy vinculada al Semillero Ágora, desde donde estamos trabajando este proyecto, llamado Fortalecimiento de la Red de Productores y Consumidores de las, por la Soberanía Alimentaria y la Paz Territorial en, en la ciudad de Popayán es el caso de estudio de mercados agroecológicos en Popayán. Entonces les quiero contar un poco de dónde viene esta propuesta del de mercado agroecológico y los grupos de consumo. Eh, toda la propuesta surge a partir de las dinámicas de mercados agroecológicos y mercados alternativos que se han ven venido constituyendo en la ciudad, en la ciudad de Popayán como propuestas de iniciativas propias de, de los campesinos, los indígenas, los productores y las productoras. Entonces, eh, son productos del campo generados en su gran mayoría por comunidades rurales o citadinos que, que han mantenido el vínculo con la tierra, los frutos y sus ancestros, por lo cual han decidido eh, realizar emprendimientos vinculados a estas dinámicas. Entonces, en este espacio confluyen indígenas, campesinos, afrodescendientes, estudiantes, emprendedoras y emprendedores en, y demás instituciones. Es, hay, hay, un, hay una gran diversidad en todo esto. Entonces... Eh, el Festival de la Cosecha ya es en lo que se encuentran los mercados agroecológicos en este momento. Eh, son, ha sido un proceso de cuatro años en donde los, los emprendedores en, en, y emprendedoras empezaron un, un proceso autónomo sin ningún apoyo en un principio, simplemente el de la Universidad del Cauca. Y después esto fue cre creciendo, teniendo un mayor apoyo de las demás instituciones, como lo han sido la Alcaldía y la corpo Corporación Regional del Cauca, denominada CRC. Eh, la, motiva la motivación de estos productores y productoras y las demás organizaciones es contribuir no solamente a la economía, sino a espacios más, más a menos para el consumo responsable y la soberanía alimentaria. Entonces, de esto se desprende el, el proyecto llamado fortalecimiento de la red de productores y consumidores de la soberanía alimentaria y la paz territorial en, en Popayán el cual se encuentra suscrito a la Universidad del Cauca en Colombia y consiste en fortalecer las redes eh, de consumo que se han derivado del Festival de la Cosecha. Entonces es un proyecto que va, a que va a utilizar y está utilizando técnicas y métodos de investigación, entrevistas, cuestionarios, talleres participativos y conversatorios para la recolección de información y posterior diagnóstico de todo este entorno. Eh, se plantea la conexión, la, la creación de puentes entre el campo y, y los entornos urbanos del departamento del Cauca, siendo el entorno urbano eh, la ciudad de Popayán, para generar beneficios en las poblaciones, en cuestiones... Eh, económicas sociales de salud para un consumo responsable de productos agroecológicos libres de pesticidas y, y fertilizantes químicos que como como sabemos han afectado mucho la salud de las poblaciones eh, los conceptos que que se han privilegiado en este trabajo han sido soberanía alimentaria, canales cortos de comercialización y producción, economía solidaria y grupos de consumo. Entendiendo grupos de consumo como el, el proyecto que, que se generará en este entorno será eh, un canal corto de, de distribución y una conexión directa entre los productores y los consumidores. Entonces lo que se busca es... Hacer un contacto directo en el que eh, los productores eh, ya no necesiten intermediarios para llegar a los consumidores. De esa manera se, se mejoraría su calidad de vida, se le daría un, un valor, el valor que, que de verdad es a su trabajo y a sus, a sus productos. Eh, en el Cauca y en Popayán se, ha, se han visto fomentados los los mercados locales, eh, también los el consumo de productos agroecológicas, las pequeñas redes de distribución y también algo muy importante han sido las pequeñas huertas urbanas y barriales, que las comunidades ha sido un proceso de integración de las comunidades. Eh, que como, como hemos visto hasta el momento se ha dado un cambio social en las comunidades ya que sabemos que eh, estamos en un momento de, de la modernidad en el que no hay una relación directa entre los individuos, cada, cada persona es muy distante y este proceso de las huertas urbanas ha sido muy bueno para mejorar la relación entre, entre bueno. los ciudadanos. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que cada uno de estos procesos se fortalezca aún más, que no sea cada 15 días un, un espacio para ir a comprar los, los, los productos agro, agroecológicos, sino que sea algo más, más sencillo, tanto para productores como para consumidores, que se, que se nos vuelva una dinámica amena y constante, entonces eh, lo que esperamos al finalizar este proyecto es eh, tener unos impactos y resultados, los cuales son una red de consumidores agroecológicos dentro de la Universidad del Cauca, pero también en todo Popayán y, en el, y conexiones con el Cauca una red de productores agroecológicos bastante fortalecida, una página web para ofrecer los productos y visibilizar las experiencias. Como les digo, que sea una dinámica más amena y del día a día. Un ciclo de encuentros virtuales en, el cual, en los cuales podríamos fortalecer aún más claramente y compartir las experiencias de cada uno de los productores eh, hablar sobre las falencias que, que tiene y mejorar aún más un estudio de, de investigación de los mercados que se haría eh, continuamente un diagnóstico eh, también la campaña virtual de consumo responsable y consciente en la ciudad de Popayán y finalmente un artículo un artículo sobre el desarrollo del proyecto, consumo responsable y la proximidad para publicar en, en una revista indexada. ¿Por qué, ¿Por qué queremos publicar? Porque no queremos que esto sea un proceso eh, centralizado y puntual, sino que queremos difundir, porque creo que todos los que estamos en estos procesos buscamos que, que el conocimiento se expanda aún más. Y, y podamos generar lazos más fuertes, que, que todas las personas adquiramos conciencia sobre el tema de la soberanía alimentaria y, y las consecuencias que, que nosotros y el medio ambiente, nuestros cuerpos, uh -huh. nuestra salud están teniendo por el consumo masivo y generado pues desde, desde el capitalismo. Y eh, eh, ya este es mi proyecto, finalmente pues les quería agradecer a, a ustedes por su atención y el propósito de presentar este proyecto aquí es eh, contribuir al fortalecimiento de este proyecto y, y crear redes entre nosotros también de intercambio de experiencias para que, para que cada uno de nuestros proyectos e iniciativas pueda crecer aún más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabela, por tu presentación y compartir tus experiencias. Um, ¿Será que yo sigo de una buena vez? ¿O, o, o y al final discutimos? Sí, Mónica, perfecto. Sí. Pueden... Puedes empezar y, y al final tenemos una charla. Si ¿Sí pueden ver mi pantalla. Sí, muy bien. Sí, Mónica, ya estamos viendo. Puedes empezar. Gracias. Pues, uh, un placer estar aquí con todas y todos y todas aquí en esa, ese espacio que compartimos hoy en esta forma virtual. Y pues mi presentación hoy se basa en el trabajo bastante avanzado acerca del extractivismo urbano y quiero reflexionar acerca de su creciente influencia del debate en América Latina, como también en un debate global. Yo soy Mónica Streule y estoy basada en la Escuela de Economía de Londres. Um, y sí, voy a empezar. Pues actualmente, y como bien saben, el concepto de extractivismo está aplicado por activistas e investigadores, principalmente en caso de la extracción y exportación a gran escala de bienes naturales, generalmente también acompañada e impulsada por proyectos de infraestructura y con impactos sociales y ecológicos devastadores. Sin embargo, y como he señalado al inicio, Investigadores se involucran cada vez más con este término para estudiar las transformaciones urbanas, particularmente la gentrificación en y desde América Latina. Ahora, en mi contribución hoy, sugiero profundizar el concepto del extractivismo urbano y ampliar el concepto para que permite incluir otras luchas presentes en el contexto urbano, pero hasta hoy poco consideradas como son, por ejemplo, las luchas de los pueblos originarios contra los megaproyectos de infraestructura en las periferias de la Ciudad de México. Veamos este caso a más detalle. Hace siete meses, en marzo de este año, se inauguró el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, conocido como AIFA, ubicado en una base, base aérea militar en Santa Lucía. Es un proyecto, y aquí se ve, pues, justo antes que te fue inaugurado, eh, un proyecto insignia del actual gobierno de López Obrador, quien oficialmente anunció inversiones en infraestructura como prioridad de su proyecto de reforma política, energética y económica, llamado la Cuarta Transformación conocido como 4T. Los pueblos originarios de los municipios afectados, Zumpango y Tecamac, ubicados aquí um, en el norponiente de la zona metropolitana, aquí Zumpango y aquí Tecámac, y aquí ese es el nuevo aeropuerto, el AIFA. Pues estos pueblos originarios se opusieron a la transición a la construcción del aeropuerto, llamando a la defensa del agua y la lucha por la vida. Se movilizaron contra este megaproyecto de infraestructura urbana, formando el frente de pueblos originarios por la defensa del agua. Sus críticas principales se basan en que el AIFA agudiza drásticamente la escasez de agua en la zona al dañar el acuífero subterráneo Cuauhtitlán Pachuca, y los pozos comunitarios de abastecimiento de agua de sus comunidades. Eso se suma a la escasez crónica de agua, o mejor dicho, la crisis hídrica de esta zona en general. Además, la infraestructura vial y el transporte de carga relacionada con el AIFA afecta la vida cotidiana de los pueblos originarios, por ejemplo, por acelerar una mayor urbanización en tierras comunales y por amenazar a las especies en peligro de extinción, en particular aves y mamíferos, como me comentó una integrante del Frente. Ahora, ¿por qué, en una perspectiva más general, investigadores especializados en urbanización y espacio a menudo descuidan de estos hechos urgentes relacionados al extractivismo? ¿Por qué se me hace? En primer plano, que no son considerados como conflictos urbanos, sino ambientales. Martín Arboleda, al contrario, sugiere ver los espacios de extracción como expresiones particulares de procesos de urbanización extendida impulsados por el mercado. La urbanización extendida está entendido como los paisajes más amplios de urbanización que se extiende mucho más allá de las megaciudades, las regiones metropolitanas y las zonas periurbanas. Como tal, estos paisajes no solo resultan de, sino que tienen como fin sustentar dicho proceso de aglomeración. Desde esta perspectiva, el extractivismo está profundamente ligado a los procesos de urbanización planetaria, pero aún sigue enfocado a la extracción de materias primas. Otro enfoque es utilizar el concepto de extractivismo para observar la reestructuración del centro de la ciudad y la intervención de urbanistas en los barrios populares particularmente las villas en el caso de Buenos Aires, aquí en la imagen. Con base en experiencias latinoamericanas y basándose en la noción de acumulación por disposición de David Harvey, Enrique Viale acuñó estos procesos como extractivismo urbano, haciendo el vínculo entre el desarrollo urbano neoliberal y el extractivismo, incluso más explícito, al enfatizar la extracción del valor del suelo urbano. Viale afirma que el extractivismo también ha llegado a las grandes ciudades, pero no son los terratenientes, sojeros ni las megamineras, sino la especulación inmobiliaria la que aquí expulsa y provoca desplazamientos de población. Tomando en cuenta estas dos líneas de investigación principales, Verónica Gago y Sandro Mesadra sugieren ampliar el concepto de extractivismo por dos razones. Primero, porque el extractivismo no puede asociarse unilateralmente al paisaje rural o no urbano, como también argumenta Arboleda. Y segundo, y aquí la sugestión de esos dos autores lleva más lejos que los anteriores, al argumentar que el extractivismo no se trata solo de materias primas, sino que más bien se refiere a una comprensión más amplia de la extracción de valor. Caro y Mesarra concluyen que... Es necesario subrayar los circuitos en los cuales las operaciones extractivas toman forma y velocidad, desarmando el binarismo campo-ciudad. Y por lo tanto, proponen incluir las dinámicas de las periferias urbanas, que es también diferente a la ciudad gentrificada, con la que se vincula a la renta extractiva, o bien a la transformación del valor de uso en valor de cambio, realizado por el diferencial de renta. Refiriéndose aquí al concepto extractivismo urbano, como lo introdució uh, Viale, entre otros. Siguiendo a Gago y Mesara, sugiero ampliar el concepto del extractivismo urbano, agregando un componente más, tomando como punto, uh, tomando como punto de partida las luchas actuales contra los megaproyectos urbanos en la Ciudad de México y señalando particularmente los reclamos de los pueblos originarios. Se muestra no solo la importancia de ampliar el concepto, sino también de repensar las nociones establecidas de valor de uso y preguntarse... Ay, ¿Qué es lo que realmente se explota en las operaciones extractivas neocoloniales en estos casos? Regresando con eso al norponiente, a la Ciudad de México, ¿cómo se relaciona este estudio de caso con otros casos de extractivismo y con la literatura más amplia sobre extractivismo urbano que acabo de presentar? Identifico tres ideas que surgen de este caso que invitan a investigadores urbanos a, primero, revisar la comprensión de lo que es lo urbano o la urbanización. Segundo, centrarse en las continuidades de las luchas socioterritoriales y resistencias desde hace más que 500 años. Y tercero, repensar la significación de los valores urbanos. Voy a profundizar brevemente a estos, a estos tres puntos. En primer lugar, la oposición actual a la IFA se articula en torno a la expropiación de tierras, el despojo y el agotamiento de los recursos hídricos. Este caso es ilustrativo del extractivismo urbano porque se trata de la extracción de bienes naturales literalmente mediante la extracción de agua y suelo urbano a través de procesos de urbanización que se están materializando en el nuevo aeropuerto, las vialidades y también en la construcción masiva de vivienda de interés social desde principios de la década del 2000, los llamados megaconjuntos habitacionales. En contraste con la comprensión establecida, este caso muestra que el extractivismo urbano tiene lugar en las periferias metropolitanas, no exclu o exclusivamente en el centro de la ciudad, lo que agrega una perspectiva descentrada sobre la acumulación por disposición en un contexto urbano. Segundo, la movilización del frente está conectada de muchas maneras con protestas anteriores enmarcadas en torno a cuestiones de clase, raza, género e indigeneidad de los pueblos originarios, evidentes particularmente en el racismo y el clasismo con que estaban confrontados. El Frente afirmó que el presidente estaba evadiendo la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que requiere el consentimiento de todos los pueblos originarios de los territorios directamente afectados antes de lo que pueda llevarse a cabo la construcción. Lo evadió al negarles el reconocimiento como pueblos originarios. En este sentido, el estudio de caso representa continuidades de larga duración de luchas contra el extractivismo, más allá de la defensa contra la urbanización explotadora e injusta, centrándose en la protección del medio ambiente y los recursos, este estudio de caso de extractivismos urbanos también se refiere al legado colonial y la larga historia de resistencia y organización contra megaproyectos de infraestructura, que en varios puntos se han articulado a lo largo de líneas similares, aunque nombradas de manera diferente durante los periodos colonial y postcolonial, así como la época actual. Tercero. Y último punto, la creciente demanda de agua del aeropuerto implica la extracción de agua de pozos locales. A esto se oponen los sistemas comunitarios de agua potable, conocidos como SCAP, que son organizaciones sociales que administran de manera autónoma el uso y control del agua, particularmente en los pueblos originarios. Los SCAP no tienen fines de lucro, pero tienen una motivación social que incluye a la defensa ecológica del agua y el territorio con base en el derecho de usos y costumbres. En el área afectada del AIFA existen 24 SCAPS, otro, eh, 8 en Tecamac y 14 en Zumpango. Pero el gobierno pretende municipalizar la gestión del agua. De esta manera, el caso también ejemplifica las luchas actuales por el agua y la vida que tienen lugar en toda la región, manifestando relaciones productivas y simbólicas, creando valores urbanos más allá de los parámetros económicos. El ejemplo de los CAP demuestra la importancia de los bienes comunes como base sustentable para el manejo comunitario y no municipal del agua el último siendo notorio en la Ciudad de México por sus estrategias clientelistas y corruptas. En una perspectiva más amplia, esas luchas por defender los territorios urbanos visualizan una posible alternativa postcapitalista que desafía las conceptualizaciones y representaciones de lo que es el desarrollo urbano neoliberal y qué tipo de valor lo sustenta. Quisiera destacar y así cerrar que el concepto ampliado del extractivismos, de, de extractivismos urbanos podría ser útil porque proporciona un marco para repensar el valor urbano que generalmente se abstrae de sus fundamentos socioterritoriales y experienciales. Una definición ampliada busca ganar nuevas perspectivas y fomentar posibles otras formas de relacionarse con los valores urbanos y naturales que permitan el sustento de la vida. El valor, entonces, sigue jugando un papel clave para entender la urbanización, pero el valor económico no denomina ni condiciona todas las relaciones sociales. En cambio, y como señala George Henderson, el valor es la ronda completa de actividades a través de las cuales las sociedades se producen y reproducen, se piensan, se sienten, se cambian y así de tal manera alteran el mundo. Con eso termino y agradezco mucho su atención y ahora eh, espero sus preguntas y comentarios y sobre todo pues que podemos empezar a charla juntas y juntos. Y pues muchas gracias. Perfecto, Mónica. Eh, quisiera saber si alguien, Orlando o Francesca, tienen preguntas para Mónica o para mí. Eh, sí, pues de mi parte. Eh, hay un asunto, o sea, yo estoy trabajando el tema de lo urbano porque me parece que es fundamental en el contexto de, de esta crisis o del marco ya de este colapso socioecológico y si bien me parece que el concepto de extractivismo urbano juega en términos de, digamos, del papel de capi, del capital, desde dentro de las ciudades hacia afuera hay un asunto que que me preocupa más de fondo y es el hecho de que la existencia de una ciudad es, por, es de por sí un extractivismo, es de afuera hacia adentro. Pongo el caso, por ejemplo, en, en Bogotá, donde dentro de la misma ciudad hay una cantidad de canteras, eh, ya varias que se han cerrado porque terminaron su ciclo de explotación y dejaron unos agujeros gigantescos. en en la ciudad que entre otras cosas no se sabe qué va a pasar con ellos pero en realidad cada vez que uno mira una ciudad lo que debería hacer es imaginar la mina o el probable inmenso agujero que queda en otro lugar del planeta que se necesita para que la, solamente la parte constructiva de la ciudad se dé entonces hay un punto allí que me, me deja pensando y es dentro de una visión marxista que justamente también Harvey trabaja eh, respecto a la fractura metabólica la ciudad es en este momento por esencia la que genera mayor fractura metabólica porque una ciudad consume muchísimas cosas recursos, materiales combustibles y no retorna sino desechos y contaminación entonces eh, digamos que hay un asunto de balance entre lo que entra y lo que sale, pero sobre todo el cuestionamiento de, de la forma ciudad como una posible forma de hábitat para una transición, es decir, para, para una sociedad que intente ser sostenible, creo que es la que habría que poner en cuestión, porque realmente, eh, y no solamente la ciudad capitalista, son ciudades... Eh, de, de antes, es decir, eh, nada más Roma tenía problemas grandes con respecto a su famosa, su, su famoso sistema de acueducto porque por el lado del ingreso de agua muy bonito y pero por la parte del manejo de las heces era realmente una, una gran complicación y es lo que pasa en todas las ciudades. Y hay un asunto de fondo que tiene que ver con la huella ecológica, que en este momento que más o menos la repartición es 55% ya en lo urbano y el otro 45% en lo rural, lo curioso es que la huella ecológica y por ejemplo el, el, el gasto de energía, el consumo de energía en la totalidad de las ciudades es del 75% más o menos. Es decir que cuando una persona pasa del campo a la ciudad, está multiplicando al menos por tres su huella ecológica, solo con el hecho de que migre del campo a la ciudad. Entonces, eh, digamos que me, mi pregunta iría en el sentido de mirar si se ha hecho un análisis o un balance entre lo que significa ese extractivismo urbano, como diríamos un concepto novedoso, versus el extractivismo que se devuelve hacia la ciudad, es decir, porque el, el asunto de fondo aquí son los, los balances termodinámicos, no, como la ciudad no le devuelve nada al planeta en términos ni de materiales degradados, ni de energía, porque son realmente agujeros negros de energía, es si existe un balance entre lo que entra por el extractivismo mismo que genera la ciudad y el que saldría por ese extractivismo urbano del que, del que se ha hablado. Eso sería como mi, mi duda. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Es que sí, um, se me hace bien interesante y, y yo creo que a fondo de estas inquietudes lo que veo es también uh, el... el la definición, ¿no? Que tenemos de lo urbano y, y del campo y pues si eso de muchas veces eso se con, se entiende como un binarismo, como pues es o el campo o la ciudad es el extractivismo de las minas y así como de los de los campos pues, um, de monoproducción de soya y esos no ese es como del campo y luego hay lo que es la, de la ciudad que eso es el del, del consumo y de la producción también de, de la basura y de todo y eso es como más bien visto como en la ciudad y como que raras veces esos dos contextos se, se relacionan o se ve como en, en una perspectiva global, ¿no? Y yo creo que ahí pues hay un punto bien interesante que podríamos repensar eh, justamente en, en repensando ese, ese binarismo campo-ciudad y así ya ver como ese metabolismo que mencionas Orlando que es, es como algo más que, que, que de hecho es más algo planetario no es no aquí hay un enfoque allá y allá, allá sino pues son relaciones que, que cubren todo el planeta no al final de la cuenta y pues eso yo creo que el, el, el concepto así ampliado del, del extractivismo urbano justamente eh, ayuda en, en enfocar esas relaciones que van eh, y, y que van mucho más allá y que ven como la urbanización como un un empuje para este, los, estas prácticas extractivas. Entonces, eso me parece bien interesante. Yo creo que también uh, conecta al caso o, uh, uh, que nos comentó Isabela, ¿no? De que ahora, pues, la, las huertas uh, urbanas y la producción, ¿no? Y ahí también como que no, ya no es como, pues, se produce en el campo para la ciudad, el consumo en la ciudad, sino eso ya es algo que pues hay también en la ciudad y a la vez hay también una, una forma de vivir en, viviendo con, en un pueblo que parece más bien como vivir en las ciudades, viendo la tele, consumir, ir al súper, ¿no? Es, eso no es, no es como algo que, que es así aislado uno entre otro está conectado y, y, y está, pues, um, con un, un enfoque a la urbanización, yo creo que esas preguntas pueden ser tratadas con, con ganancia. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mónica de... Perdón. De las dinámicas, una de, de, de las cosas que nos ha inspirado a, a fortalecer estos proyectos de las huertas urbanas es disminuir un poco nuestra, podríamos decir, nuestra huella ecológica, nuestra huella de carbono, porque estamos en una crisis ecológica de, de una forma que nunca habíamos visto y es necesario que pues que todos empecemos a actuar. Entonces, por eso hemos fomentado mucho este tipo de consumo desde las huertas urbanas, conociéndolo como un consumo más responsable. Porque como dice Orlando, eh, yo creo que muchas personas no saben el, el hueco que dejan la, las construcciones de las ciudades y lo difícil que es eh, la sostenibilidad de una ciudad eh, por el consumo energético, por el consumo de hídrico y por el consumo de, pues, de los demás recursos naturales que, que se tienen en las ciudades entonces estas iniciativas son, son muy importantes para aportar un poquito con, con todo el, el, el daño que, que estamos haciendo a los ecosistemas y por eso mismo eh, la investigación de Mónica me parece eh, muy importante ¿no? creo que desde mi parte, pues yo soy estudiante, todavía no tengo muchísimos conocimientos, pero el tema de Mónica me pareció muy, muy importante y muy interesante pues porque es algo de lo que yo no he escuchado mucho. Obviamente escuchamos de, del extractivismo en, en la ruralidad, pero no concentrado en la ciudad. Sí, y creo que sí, pues, es, es justamente eso de, de, de cuestionar esos binarios, ¿no? Y también, como ver, es que, es que es bien interesante de que, pues, como Orlando también lo ha comentado, ¿no? De que hay, hay minas en las ciudades y hay, pues, hay huertas, hay, hay producción este, alimentaria en las ciudades, pero luego también hay... Hay la, como la vida urbana en, en el campo, entonces como que yo creo que estamos en, un, en, un, en una situación de que pensar en estos parámetros campo ciudad, ya no nos ayuda mucho de entender estas situaciones en que estamos, ¿no? y además sobre todo son preguntas bien importantes por, por justamente esto, la crisis ecológica y social en que, en que estamos hoy en día. Entonces, también um, quería preguntarte a ti, Isabela, porque tú mencionaste de que ahora en, con esas prácticas y en, en esa búsqueda de la soberine, soberanía alimentaria, por fin como se, se, se valora ¿no? el trabajo y también se da como el valor justo a los productos que se están pues produciendo y se me hace que también tiene que ver con con un, una pregunta de cambiar las relaciones no de una manera del del valor que se da a los productos y al trabajo pero a la vez el valor que se da como eh, entre los productores y consumidores no como que ya este como consumidora ya tengo o, o busco Obvio, así te entendí, ¿no? Ese proyecto como quiere empujar de que se forman otras relaciones también a los productos del consumo diario eh, y a la vez, pues, hasta que llega al punto de que los consumidores empiezan también a trabajar en las huertas, ¿no? O sea, no nada más es aquí el consumidor, la, consumi uh, la consumidora y los productores, sino como que eso ya es como algo que está mucho más conectado e uh, in intercambiando, ¿no? Eh, sí, esa fue una de las, de las iniciativas que tuvimos porque hemos visto que el modelo económico que tenemos en este momento, el neoliberalismo, es una forma de explotación demasiado fuerte a los productores y las productoras del campo. Entonces, eh, nuestra iniciativa también va, va de acuerdo a eso, a, a mejorar, la, no como salvadores, no a mejorar como salvadores la calidad de vida de los campesinos, las campesinas y las comunidades rurales, sino a darle el valor que se merece y a reconocer todo su esfuerzo y el trabajo que ellos hacen en el campo porque para que a, a, a nuestras bocas a, a las ciudades lleguen estos alimentos hay muchas cosas por detrás que nosotros no notamos porque ¿qué pasa? nosotros acá en la ciudad vamos al súper y conseguimos absolutamente todo pero hasta ahí no es como que nos pongamos a pensar, bueno, ¿de dónde viene este producto? ¿Cómo se sacó? Acá en Colombia hay, es muy difícil la conexión entre las ciudades y, y la ruralidad por las vías, son muy precarias. Entonces, eh, los productores necesitan de muchos intermediarios para, para poder comercializar sus productos. Entonces, lo que se busca es mejorar las condiciones de ambos, ¿no? De lado y lado, que esto sea más ameno, tanto para nosotros como consumidores en cuestiones de precios, porque entre más intermediarios, pues ahí se aumentan los costos y también para los productores, aliviar esas cargas económicas un poco y que ellos, eh, para que ellos no solamente obtengan eh, pérdidas o un, un valor mínimo de todo lo que ellos están produciendo, sino que obtengan lo que de, de verdad se merecen, no solamente en cuestión de gastos económicos por, por todo lo que requieren los cultivos, sino también por el trabajo que, que ellos le invierten a, a las huertas y a la tierra. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Cambiar esas dinámicas de, de sí, de explotación diría yo, yo las entiendo así como unas din, dinámicas de, de explotación, desde una explotación que, que siento yo no ha sido consciente desde los ciudadanos, porque no somos conscientes de todo el trabajo que, que hay en el campo y todo lo que cuesta que cada uno de los alimentos llegue a nuestros hogares. Sí, estoy muy de acuerdo, Isabela, y sobre todo también, yo creo que es de gran importancia de, de construir alternativas, ¿no? Que, pues hay mucha, hay mucha presión de entrar así a las, a las dinámicas del mercado y pues sí, también como consumidoras en el super queremos pues comprar el jitomate más barato, ¿no? Eso es como ya una, una práctica cotidiana eh, que, que no piensa más allá, de, ¿no? De cómo fue producido, quién lo produció y, y todo eso, y, y ya como con, construyendo alternativas, eh, pues demuestran posibilidades, ¿no? De, de, de ir más allá. Sí, en realidad tenemos posibilidades. Yo creo que está, no está en nuestras manos porque eh, lo que podemos hacer nosotros como personas de son, la verdad, esfuerzos mínimos, creo yo, en comparación a, a lo, al daño que, que están haciendo las, las mega empresas, las fábricas y todo, todo este, este contexto de, de capitalismo, ¿no? Entonces pues la, la construcción de alternativas está no es lo más sencillo en realidad porque ya tenemos unas dinámicas implantadas en nuestra cabeza que no son fáciles de, de cambiar y de repensar nuestras realidades también es es difícil, ¿no? Debido a los contextos en los que estamos, no es no es tan fácil que yo aquí en, en mi apartamento pueda hacer una huerta o que mis vecinos todos todo se animen y tengan la iniciativa de, de hacer una huerta. Es un trabajo de compromiso, pero creo que está no. es posible y están en, a nuestro alcance. Quisiera saber si alguien... ¿Quiere aportar algo más, Orlando, Francesca, si tienen alguna duda o algún aporte para la sesión? Mm, yo quisiera preguntarlas que. Eh, ver, bueno, estoy muy de acuerdo que es a veces difícil nosotros o nosotros repensar nuestras realidades y hacer un cambio o un cambio grande. Eh, solos o, o entre la comunidad pequeña que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? Eh, ¿Cómo ven ustedes que podrían eh, bueno, desde la política pública que se podría también incluir más a esas comunidades desde la base que están haciendo esos cambios, pero a que a lo mejor no pueden tener el impacto que puedan eh, ¿no? llegar a tener porque no les están dando eh, pues pie tal vez en, en, en los cambios que eh, muchas veces se imponen desde arriba ¿no? eh, entonces cómo pueden desde las políticas públicas cómo podemos pensar en más inclusión y más regeneración en vez de activismo eh, y tal vez bueno desde una eh, vista pues sea práctica o teórica eh, bueno, esa era una duda que me surgió. Eh, pues bueno, yo las políticas públicas te puedo comentar una iniciativa que estamos eh, impulsando acá en Popayán de crear la política de de soberanía alimentaria, pero no solamente de soberanía alimentaria, sino una política eh, que pueda integrar más cosas, como más, más cosas respecto al medio ambiente, el, y el, el cuidado y el mantenimiento de este, en el que obviamente interviene la soberanía alimentaria como pues en forma de consumo responsable, pero también eh, el cuidado de los recursos hídricos, del agua. Eh, nosotros acá en el Cauja tenemos un, una región que se llama el macizo colombiano, de, en donde nace mucha del agua que, que circula por, por Colombia. Entonces, ¿cómo se cuida esa región? ¿Cómo se mantiene limpia? ¿Cómo se, se puede... Eh, Cuidar del extractivismo ¿no? y de las demás intervenciones. Entonces hemos notado que para algunas cosas es, es más sencillo porque no tenemos eh, tanta política y tanta economía interviniendo y, y otros... Pues el sector de arriba y los sectores económicos que intervienen, por ejemplo, en el extractivismo y en la minería, tanto legal como ilegal. Eso es un tema muy difícil de manejar acá en, en, la, en el Cauca, porque si, si tú intentas hacer una política pública y poner las, las reglas de juego claras, por ejemplo, o o decir, no va a haber eh, más extractivismo, más intervención en esta zona del macizo colombiano, eh, todos se van a venir encima. Entonces, eh, sabemos que el gobierno también tiene, tiene favores políticos y tiene que mantener sus redes fuertes, entonces no puede intervenir de, de muchas formas respecto a, a los sectores económicos. Y por otra parte está eh, lo de la seguridad y la soberanía alimentaria, que ellos lo ven, creo yo, trabajando con, con la alcaldía y demás instituciones, eh, lo ven como algo, un tema débil o más suave que se puede llevar a cabo, pero sin, sin, sin intervenir con otros actores como por ejemplo los, los supermercados, porque saben que la para la gente no, no es algo rutinario, no como yo no voy a ir a una huerta a sacar yo mis propias verduras y frutas, sino que voy a ir a un supermercado donde ya tengo todo listo, todo limpio, lo compro y me lo llevo, no no tengo que, que pues sí, no hay ningún trabajo en eso. Entonces, eh, en, la, en la política pública de, de integración, eh, lo que se ha hecho es fomentar las huertas urbanas, pero, pero desde un punto mínimo. Entonces, yo creo que se necesita una intervención mucho más fuerte desde, desde los... Los gobiernos, las alcaldías y las gobernaciones se necesitaría más acompañamiento para para la formulación de las políticas públicas y que estos tengan más más fuerza al al imponerse a las a las grandes empresas para para contrarrestar todo el todo el daño que se está haciendo y tener unas políticas públicas más inclusivas y más solidarias tanto con, con el medio ambiente como con, con las poblaciones también me gustaría añadir como el, el, en el caso de la ciudad de méxico um, yo veo como que las políticas públicas más bien fortalecen, pues, la, ese binarismo que estábamos hablando. A ver, se me cayó. Sí, que decía de que fortalecen ese binarismo campo-ciudad y de hecho, como yo lo veo, eh, les conviene fortalecer este ese mismo, um, esa división, um, en ese caso aquí de que estaba yo hablando, es, es como en esa zona, pues no es en el centro de la ciudad, eh, es en las periferias de la zona metropolitana de la Ciudad de México y justamente los gobiernos municipales eh, y también pues nacionales están Empujando mucho la urbanización, ¿no? O, o sea, está, está, esa zona está altamente urbanizada. Ya como con esas infraestructuras uh, urbanas, esos megaproyectos, como son el aeropuerto y hay otros más, pero también con lo que estaba yo mencionando, con estos megaconjuntos habitacionales, que, que es la vivienda de interés social. Uh, no sé si, si ubican pues eso este forma de urbanización que son miles de casitas no que um, pues son muy específicos de esas áreas de las periferias aquí uh, en México de las ciudades no entonces pues tenemos aquí como un, un Territorio urbano que está altamente urbanizado, pero a la vez las prácticas cotidianas muchas veces están marcados como por algo que más bien asociamos con, con las prácticas de campo, ¿no? Como la gente tiene, por ejemplo, animales, tienen sus cerdos, sus gallos, sus caínas, ¿no? Sus guajalotes, aquí es, ahí están, también muchos están trabajando, este en el campo, pues tienen sus cultivos y, y pues a la vez está altamente urbanizado. Entonces ahí otra vez estamos en que ahí pensando en, el, en, en, en eso ahora es campo o es ciudad, ahí no nos, no nos ayuda, ¿no? Es esa pregunta, hay que, hay que pensarlo más allá. Y yo digo que les conviene a los gobiernos también porque así... Um, no lo tienen que, que tratar adecuadamente, ¿no? Eh, eh, eso se ha mostrado muy fuerte en lo que el gobierno no reconoció um, ahí los pueblos como pueblos originarios, ¿no? Los, los negó ese reconocimiento diciendo, y ahora pues lo estoy diciendo un poco fuerte, pero diciendo pues no, están uh, portando... Uh, pantalones de mezclillas, o sea, entonces no es un pueblo, no no es gente, no es uh, de pueblo originario, ¿no? Porque ya está así como de de sus usos ya está bien urbanizado, eso ya no se entiende como pueblo originario. Entonces ahí también cómo es eso, cómo hay que ser para que reconozcan um, un pueblo originario, ¿no? Ahí uh, y yo creo que con ese enfoque del extractivismo urbano, como lo he planteado, no, como así, eh, no solamente en el, los centros de la ciudad, y ahí como que el, el, eh, la ganancia que se hace con el, el, el suelo, sino también como justamente en, en, esas, en esas periferias de las ciudades grandes, ahí también verlo como extra, extractivismo urbano, pues nos ayuda de, de entenderlo de, de eh, forma diferente. Y lo que más me parece importante, que también nos permite conectar esas luchas, ¿no? Entonces, es, se puede conectar las luchas que se dan en... en eh, contra el extractivismo contra, eh, de las minerías y como de los de, de los parques eólicos y todo, todo eso que sí es como que tenemos claro que eso sí es extractivismo y lo podemos conectar con esas luchas que se da en las periferias eh, metropolitanas y eso como activista pero también como académica se me hace eh, pues un punto clave. Y me gustaría también preguntarles, pues, cómo, cómo ven, pues, este, este planteamiento. Quizás nada más añadiendo, ¿no? Aquí estamos en la sala, que, o en, en, en la línea uh, que se trata como de organización y espacio urbano y, y eso, ¿no? Y, pero estamos igual en el Congreso de la Ecología este, política. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede conectar estas temáticas? Eso uh, me interesaría discutir más. Pues acá en Colombia también ha sido difícil lo del reconocimiento de los pueblos. En este momento acabamos de entrar a un nuevo gobierno alternativo y progresista y tenemos a nuestra primera vicepresidenta afro y mujer eh, que desde, desde la ciudadanía nosotros estamos esperando que se dé este reconocimiento ¿no? Eh, y también en función de que debido a los conflictos eh, rurales que, que ha tenido col Colombia eh, conflictos armados eh, conflictos por tierras creo que es es necesario eh, para, para la reestructuración urbana y rural. Eh, en Colombia se habla mucho de, de las tierras ¿no? y de la reforma agraria. Creo que eso es algo muy importante para que muchas de las personas que tuvieron que eh, migrar a las ciudades por, por los conflictos puedan volver a sus tierras originarias pero para esto también es importante que se le, re, se le reconozca ancestralmente como pueblos originarios, no solamente eh, indígenas y afros, sino también a los campesinos que han sufrido mucho y, y también por falta de, de ese reconocimiento como campesinos, ellos no han tenido las las, podría llamarse... No creo que ventajas, pero eh, sí apoyo gubernamental eh, porque esto solamente se, se le ha dado a los pueblos étnicos, ¿no? Entonces ahora se habla de que eh, la, la devolución de tierras eh, se va a dar a los pueblos étnicos. Entonces van a ser los indígenas y los afro, pero ¿qué va a pasar con los campesinos? Ellos van a seguir acá en la ciudad. Eh, intentando adaptarse porque creo que el proceso de adaptación cultural también ha sido muy difícil eh, para estas comunidades, entonces ¿qué va a pasar con ellos? ¿cómo se les va a reconocer? ¿cómo cuál va a ser? ¿qué papel se les va a dar ellos en la, en la reforma agraria? creo que tam eso también es muy importante para eh, la Re, reconformación de la urbanización tanto pues en las ciudades como, como en, en la ruralidad ese, ese sería mi aporte, creo que es algo que tenemos que pensar mucho y, y aportar en, en conocimientos teóricos y conceptuales de cómo se, cómo se van a reconocer todas las comunidades para para de esta forma y acercándose a, sus, a, sus, a su esencia cultural se puedan manejar los términos, porque creo que el diagnóstico de, de, de esta fase también es muy importante para saber cómo se va a resolver el problema y de qué manera se va a tomar el problema. Gracias. Eh, sí, yo creo que, bueno, acabas de mencionar una palabra o repetir una palabra, creo que es muy importante, que es el de reconocimiento, ¿no? Eh, y creo que desde ahí hay que empezar de, de reconocer tanto el estatus social, ¿no? Sea pueblos originarios o cultural, como sea, pero también reconocer actividades como extractivismo, por ejemplo. Eh, y entonces, sí, gracias por sus respuestas. Eh, justo o sea, a mí, sí, le las hice la pregunta un poco porque yo también he estado trabajando, bueno, trabajo en la Ciudad de México eh, con, con productores de la zona periurbana de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, eh, y hice mi investigación de maestría de urbanismo eh, sobre huertos urbanos comunitarios en la Ciudad de México. Eh, y justo ahí lo que, mmm, bueno, en la Ciudad de México, hablando desde las políticas públicas, eh, creo que fue en el 2018 que eh, establecieron una ley que se llama la Ley de Huertos Urbanos y básicamente la ley dice que todo, todos los ciudadanos tienen derecho a tener un huerto urbano y ya. O sea, no es una ley, es una, <ríe> bueno, ¿no? es una opinión de, ok, sí, estamos de acuerdo. Pero luego, entonces, si tú quieres tener tu puerto urbano, eh, cómo eh, poder usar ¿no? una eh, un terreno, por ejemplo, un terreno baldío, pues ahí hay tantos trámites y no les conviene muchas veces al gobierno eh, que ese espacio sea usado para ser un espacio comunitario no prefieren usarlo como un espacio inmobiliario no sobre todo cuando es en el centro de la ciudad salvo a unos casos donde sirve mucho para el eh, pues el imagen no del del barrio o pues sí para el gobierno y yo creo que justo eso dijiste tú eh, Mónica que pues muchas veces, Uh, al gobierno, a las políticas públicas, les conviene fortalecer ciertas eh, narrativas o ciertas dinámicas. Eh, porque si por un lado en algunas zonas est estimulan mucho eh, ¿no? el tener un huerto comunitario, porque es muy visible, aunque sea en un espacio muy chiquito, en el mismo momento todos los desechos de aguas negras van a los aguas en Xochimilco y con eso tienen que regar las tierras o más bien se están contaminando, se está contaminando un gran área que puede tener una muy grande capacidad de regeneración, ¿no? Eh, entonces ahí no es algo coherente, eh, pero sí les conviene, eh, digamos que para la, la imagen pública. Entonces, justo teniendo esas eh, cosas un poco en mente, me, les les quería hacer esa pregunta, ¿no? Que ¿Cómo ven ustedes qué, qué podríamos hacer para empezar eh, a, a crear eso? Eh, y sí, creo que empezar con reconocer, con reconocer lo que hay, reconocer los valores de cada quien, reconocer también las ideas, eh, ¿no? De ciertos grupos comunitarios, creo que eso es algo muy importante con lo que podríamos empezar mínimo a abrir la conversación con la con las, las políticas públicas eh, y no solo desde arriba hacia abajo. Y ya, <ríe> gracias. Gracias, Francesca. Yo creo que sí has también mencionado un, un punto muy importante que es también lo que es el imaginario urbano, ¿no? Y también el, el imaginario rural. y Yo creo que eso está muy muy fuerte pues en la sociedad que el gobierno forma parte no de la sociedad y que es entonces que se produce eh, o se hace agricultura pues en Xochimilco no y ahí está bien ahí pero es eso no casi ya no es ciudad no pero que haya una una huerta en, en en, eh, en la del Valle, que es como muy en el centro de la Ciudad de México, eso no es, es ni imaginable. Entonces también es como se entiende uno mismo. Si yo vivo en la ciudad, no quiero una huerta, ¿no? Y, si es, y, y eso como que tiene vínculos como um, históricos, ¿no? También de que y, y está vinculado también a discursos de modernidad y, y de desarrollo y todo, ¿no? Entonces yo, yo ya no dispongo o, o no necesito pues mi huerta uh, junto a mi casa, ¿no? Yo voy al súper y eso es como ya un paso, ¿no? Eh, importante. Yo creo que también ese esa, este imaginario uh, colectivo, ahí también eso es algo que, que hay que cambiar. Y, y, y cuestionar uh, en primer paso, yo creo. Yo quiero comentar algo respecto a la política que mencionaba Francesca de la ley de huertos urbanos. Creo que lo que, lo que hacen eh, los gobiernos en ese momento para responder a las, a las necesidades ciudadanas, pero tampoco hacer mucho que intervenga con. Con, con las grandes economías, es actúo, pero de manera restringida, ¿no? Entonces, ellos hacen esta ley, no conozco mucho de la ley, pero creo que lo que han hecho es hacerla, pero sin una reglamentación, ¿no? Entonces, listo todos los ciudadanos pueden tener eh, su espacio para, para hacer huertas y todos están en el derecho de, de tener sus huertas urbanas, pero no reglamenta dónde y cómo y qué, en qué espacio está permitido, sino que cuando los ciudadanos ya quieren hacer su huerta y empiezan a buscar el espacio en donde hacerla, no hay una delimitación del espacio, ¿no? Entonces, sí, si un ciudadano la quiere hacer al lado de su casa en un espacio que lleva, por ejemplo, no sé, muchos años sin, sin construir o que no tiene un, un dueño en sí, sino que se cree que es de la alcaldía, por ejemplo, ahí intervienen las autoridades, ¿no? No, pero es que usted no puede hacerla aquí. Y entonces, ¿en dónde la hacemos? Creo que eso también es, es algo de, de las autoridades de, de actuar, pero actuar a medias sin influir mucho en ninguno de los actores para de esta forma salvaguardarse, ¿no? Como... Yo yo te do, yo le doy algo a las necesidades ciudadanas, pero pero no lo hago, de, no se hace de una buena forma, no se hace con acciones eh, reales y con reglamentaciones que permitan hacer que, que los ciudadanos actúen de, pues, conforme a sus necesidades, creería yo. Yo creo que nada más estoy muy de acuerdo, uh, nada más que, como ahora me recuerdo, ¿no? Como el caso de, de Buenos Aires, otra vez cuando la crisis económica estaba muy fuerte, pues ya no se preguntaba por permiso, ¿no? Se tomaba ese espacio, se ocupaba ese espacio para hacer huertas, porque estaba actuando la gente, estaba actuando por necesidad para, para producir, pues. Eh, la alimentos. Entonces yo creo que también es, puede ser también una pregunta de las prácticas, ¿no? Y, y, y si las necesidades son tan grandes, pues ya se... se Uh, se puede también cambiar las prácticas y, y en una forma tampoco tan individualizada, sino también en eh, comunitario, ¿no? Como que pues toda un, un, un, una colonia, todo un, un barrio puede pues ocupar un espacio de hacer una huerta y a lo mejor también hay que impulsar pues esas ideas y estas prácticas. Sí, yo estoy de acuerdo con Mónica en, en que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir impulsando y fomentando estas estas prácticas eh, más responsables, creería yo, de un vivir, un sentir y un actuar de forma responsable con el medio ambiente y con nosotros mismos como, como seres humanos. ¿Alguien más quisiera intervenir? No. no bueno. por el momento no. Muchas gracias por sus, sus respuestas. Gracias su a ti, Francesca. Tus, tus preguntas también eh, dinamizaron mucho esta reunión y creo que nos dejaron a todos con con más interrogantes y cositas por pensar para nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues si, si las intervenciones, si no hay más intervenciones, no sé si están de acuerdo con, con dar por finalizada la sesión. Eso, creo, creo yo que esta sesión ha sido de de bastante introspección hacia nuestros proyectos y nuestros trabajos e investigaciones. Ha sido de, de bastante valor intelectual, también podría ser. Entonces, pues les, les agradecemos a todos por escucharnos, a Mónica y a mí, nuestras, nuestras ponencias. Podemos finalizar entonces. Sí, estoy de acuerdo. Y muchas gracias, Isabela, también, por pues, moderar también aquí la sala. Y pues muchas gracias a Francesca y Orlando pues, por sus preguntas y comentarios. Se me hizo, pues sí, una sesión de uh, poca gente, pero sí como de grandes, grandes um, cosas que pensar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que estén muy bien y que nos podamos encontrar en otras ocasiones. Gracias.